Veces, en honor al tiempo partimos, partimos con, con este segundo día de nuestra última semana. Yo estoy emocionadísima porque este año dentro de, de la catástrofe que ha sido la pandemia hemos tenido este regalo, este regalo de poder reunirnos, eh, conocernos, y aprender eh, muchísimo porque en, en, en, otro, en, en otro momento de la vida hubiera sido muy difícil de conocernos, nos hubiéramos conocido. Eh, pero en congresos, que ustedes saben que los congresos a la larga suelen ser también muy exclusivistas. Si es que no puedes viajar, no puedes desplazarte, no coinciden tus tiempos, no puedes asistir a un congreso. Entonces, realmente el familiarizarnos con, con estas instancias, yo creo que ha sido uno uno de los plus de esta catástrofe mundial. Digo esto porque eh, también estos seminarios me han eh, regalado nuevos amigos, eh, de una sabiduría y de un conocimiento y de un peso enormes. Entre ellos está justamente Isabel, Isabel Sánchez López. Eh, como se han dado cuenta, están... Mixto Está en variopinto este seminario y cada conferencia toca un tema particular, un tema nuevo, eh, que hoy justamente no va a ser la excepción. Isabel, filóloga, lingüista, eh, especialista en, en, en, en dos grandes líneas que a mí en lo personal me, me fascinan. Bueno, la lexicografía justamente, se formó ella con con el gran maestro Ignacio Ahumada Lara, eh, a quien lo saludamos, no creo que esté, pero lo, lo saludamos ahí como ayer celebramos a Humberto López Morales, también celebramos a, a, a Ignacio, eh, y también es experta en eh, enseñanzas de segundas lenguas. Vean ustedes qué eh, combinación más necesaria. Y en específico, porque ha tenido un recorrido interesantísimo, eh, en, entre medio el Cervantes, ¿no? y, y se, ha, se ha especializado en los sinohablantes, que ayer algo salió justamente con, con uno de, de, de nuestros asistentes que, que está en China y, y, y que es hispanista. Y que claro, conectando la, la, la conferencia de ayer con Natalia, con esta... Imagínense, ya esto todo por el azar, pero está todo muy bien conectado desde el, desde el azar, como digo. Eh, y últimamente, Isabel, porque hemos hablado muchísimo en el, en el último tiempo, eh, ha estado enfocada justamente en, en las nuevas formas de hacer lexicografía. Ese ha sido su foco. Entonces, ¿por qué digo que es tan relevante lo que hace...? porque justamente eh, se necesita muchísimo, ustedes bien saben, eh, los hispanistas lexicógrafos que, que convoca este, este seminario, eh, se necesita muchísimo del, del quehacer lexicográfico con el español como segunda lengua, eso por un lado, eh, y por otro lado, es fundamental la propuesta, una propuesta epistemológica, ¿no? que de alguna manera cambia el gran paradigma del, del diccionario en papel, que va a, a exponer Isabel y en lo que ha estado ella trabajando en el último tiempo. De hecho, la conferencia de hoy es el diccionario en la etapa post-lexicográfica. Esa es su apuesta, de hecho, su apuesta teórica. Así que nada, no doy más la lata y dejo a nuestra querida Isabel con el micrófono ahí. Muy bien, pues muchas, muchas gracias, Soledad. Eh, la verdad es que ha sido un descubrimiento y tener una, como dirían los adolescentes, nueva mejor amiga, me, me, bueno, es un honor de verdad eh, encontrarme con, con gente tan tan talentosa en, en, en este grupo y en estas jornadas de lexicografía. Eh, haberme encontrado de nuevo eh, con con muchos eh, maestros y algunos compañeros de, de batalla y, y la verdad es que he aprendido mucho de todos. De hecho, el planteamiento que yo hago para mi seminario eh, o para este conversatorio es tomar esa palabra tan antigua pero tan interesante como conversatorio, es decir, que me gustaría que eh, con la aportación de los de los compañeros que están con nosotros, eh, pudiéramos entre todos eh, mantener como un eh, foro de discusión sobre los temas que yo voy a ir proponiendo aquí, porque es como una sensación de… Eh, me gustaría que lo entendiesen con la idea de hacer un poco limpieza, es decir, Hemos, tenemos ahí muchas ideas, hemos acumulado muchos conocimientos y ahora me gustaría poner un poco de orden en, tro, en todo ello. Claro, esto viene de que me he estudiado todas las conferencias, de que las he mirado detenidamente, algunas he tenido el placer de seguirlas presencialmente, otras eh, pues por, por cuestiones de trabajo o personales no he podido verlas, pero sí si las he visto en diferido, entonces de todas ellas he podido aprender mucho, he rescatado cosas que hoy tendré en cuenta porque no me gustaría repetirme. Así que eh, eh, con, eso, eh, con todo eso espero que podamos hacer una construcción interesante. Me gustaría, en eh, la medida en que tengamos por aquí compañeros, me gustaría hacer paradas eh, puntuales en estos puntos que estamos tratando para que luego no se nos acumulen todas las la ideas y todas las réplica o las preguntas o las dudas o, la, o las opiniones no se acumulen todas en el último, en el último momento, ¿no? eh, sino ir haciéndolas poco a poco. Si te parece voy a compartir, eh, voy a ver si puedo por aquí eh, a ver, cómo es esto oh. a ver dónde tengo yo esto ¿Vale? Y si es así... ¿Ven todos mi, mi presentación? Sí. Están todos con el precio, ¿sí? Sí. sí Perfecto. Sí, sí. Bueno, eh, a ver, voy a minimizar aquí las imágenes. Bien. Eh, mi idea... aunque Un momentito, porque eh, no me termina de gustar tener aquí minimizados a todos los compañeros, si no, no soy capaz de ir viendo. Bueno, eh, eh, me gustaría quedarme... Eh, me gustaría que nos detuviésemos un segundo en esta primera pantalla eh, porque realmente eh, en ella yo eh, quiero dar un poco a entender eh, cuál es el enfoque de la, de la conferencia que, que quiero o del, o del conversatorio que, que quiero que tengamos esta tarde. Eh, si nos damos cuenta, yo he mostrado eh, como, como eje central la figura de un árbol. ¿Vale? en ese árbol tenemos una serie de raíces eh, a las que voy a, a aludir y que veremos y que eh, espero eh, poder explicar y que todo entiendan en qué sentido tiene conectado realmente con esas ramas eh, con esa nueva hoja y con esas nuevas eh, no son nuevos frutos que da el árbol vale entonces he querido plasmar esta idea para que así se me pueda entender un poco mejor vale eh, claro pero el primer, el primer planteamiento que nos tenemos que discutir y reflexionar sobre todo esto que hemos estado viendo en todos estos días eh, y que nos lleve a una idea. Eh, ¿Será que nos estamos haciendo eh, una pregunta eh, equivocada? Es decir, llevamos demasiado tiempo preguntándonos qué es un diccionario pero no tanto. ¿Para qué sirve un diccionario? Empecemos quizá por ese, por ese planteamiento. Claro, ¿de dónde viene eh, esta idea eh, en mi caso? Bueno, viene probablemente pues, de mi trayectoria. Es decir, yo eh, no soy diccionarista, como puede ser Soledad o pueden ser otros muchos. Yo parto de un trabajo inductivo, es decir, yo parto de una realidad, parto de una tarea de enseñanza de la lengua, parto de unas necesidades concretas y para unos sujetos que necesitan eh, emplear la lengua con, unos, con unas finalidades, eh, que ya iré desgranando un poco cuáles pueden ser y entonces eh, ellos necesitan unos recursos y necesitan una herramienta que le solventen este, este problema y, y entre ellas está el diccionario. De ahí nace mi necesidad de, eh, bueno, pues de, de estudiar eh, qué ofrece el diccionario, si me está dando justo lo que yo quiero, si no me da lo que yo quiero, si, en, qué, en, en qué falla... Eh, de, que adolece? Es decir, eh, todos todo esos planteamientos se lo hace uno desde ahí, ¿no? Es decir, desde las trincheras, desde ese lugar donde yo tengo que enfrentarme a esa, a esa tarea. Una tarea que no es baladí, porque yo en, en muchas ocasiones eh, y en diferentes ponencias eh, he dejado eh, patente que la tarea de la enseñanza de español no es una tarea romántica, es decir, no, acercarse al aprendizaje de una lengua eh, no es eh, un, eh, una misión que tiene una persona para completar su formación y por enriquecer su alma con nuevos conocimientos de nuevas culturas, no. Eh, en el siglo XXI el aprendizaje de una lengua normalmente viene eh, unido a una finalidad muy precisa y en algunos casos muy vital. Eh, yo he tenido caso, eh, pongo el ejemplo, eh, casi siempre pongo el mismo ejemplo, pero porque es muy sintomático de que eh, yo tenía el primer programa de sinoblantes que yo tuve en el año 2005. Era un grupo de 25 estudiantes de la China continental, de Nanjing en concreto, que necesitaban formarse durante un año en español. Eh, y después, en el mes de mayo, tenían que superar el DLB1. Llegaban con cero conocimientos de español. Bueno, traían algunas horas, pero bueno, en realidad eran eh, conocimientos muy básicos de español. Tenían que alcanzar ese DLB1 en el, nivel de, en el mes de mayo. Y eh, eh, ese DLB1 sería la puerta para acceder a los estudios universitarios en la Universidad de, de Jaén. ¿no? Eh, con esto quiero decir que eh, no es un estudiante que quiere estudiar, es decir, sigue siendo un mantra, más trascendental. Eh, Andalucía, que está organizada universitariamente por una cosa que se llama el Distrito Único, tiene una disponibilidad de plazas eh, de diferentes facultades eh, para los estudiantes que quieren acceder a esa facultad y la Universidad de Jaén reservaba un número de plazas determinadas eh, de esas plazas ofertadas a todo el público en general para los estudiantes eh, de la China continental eh, si no superaban esa, eh, ese DLB1 no tendrían opción a esa plaza eh, con todo el, el, el entramado institucional que significaba es decir, estamos ante un tema muy serio realmente, es decir, era no importante, era crucial que esa persona consiguiese ese DLB1 y obtuviese esa plaza. Si en todo ese recorrido esa persona no cuenta con las herramientas adecuadas para alcanzar ese objetivo, eh, ni la herramienta es válida ni el alumno consigue su objetivo y pierde... Llega al, al nivel de fracaso de tener incluso que volverse a la China continental con lo que todo eso hubiera supuesto, ¿no? Ya lo no cultural, de familiar, para su propia frustración. Eh, quiero decir, eh, con esto a lo que me refiero con lo de mi trabajo inductivo es ese, es decir, que el trabajo es muy realista, es decir, es, es una realidad. La, eh, hoy en día la, el, el empleo instrumental de la lengua es una verdadera realidad y a eso es a lo que yo quiero aludir cuando hablemos de esta etapa ponesicográfica. ¿no? Eh, es verdad que los diccionaristas suelen argumentar que muchos analistas como nosotros pues no hemos vivido la experiencia de redactar un diccionario, pero mi, mi pregunta es, ¿han vivido ellos la experiencia que acabo de relatar? Es decir, de tener que ver si esa herramienta que ellos han elaborado funciona o no, ¿han tenido en cuenta ese público o ese destinatario de la obra para realizar y planificar su diccionario? Han tenido en cuenta eh, eh, que si su obra es coherente o no, la han incluso experimentado una vez realizado y la han revisado para ver si realmente se adecua o no a ese público para poder hacer una nueva edición, hacer una nueva revisión y ver todo aquello que no falla. Es decir, se ha experimentado, se ha hecho pues lo que se hace en ciencia, lo que se hace en medicina y en todo lo que se experimenta en química y en todo lo que uh, en ciencia se suele experimentar, ¿se ha llevado a cabo eso? Esa sería mi, mi, mi pregunta. ¿no? Eh, a mí me da la sensación, durante toda eh, todo mi corta experiencia investigadora, que eh, la tarea diccionarista y el trabajo aplicado no se terminan de entender. Es decir, el diccionarista trabaja encerrado en un despacho eh, y, eh, eh, y el, el especialista en lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas parece que está en otro entorno y, y no llegan a, a, a conciliarse. ¿Qué provoca esto? Pues esto provoca esta sensación de estar durante décadas subido en un tío vivo en el que eh, permanentemente estamos como eh, uno en, su, en sus parámetros y el otro en los suyos eh, eh, siempre discutiendo y la necesidad del diccionario, oh, el diccionario debe tener, oh, deberíamos hacer, oh, panispanismo oh, y, y ahí nos quedamos, es decir, no, no llegamos a, a, a salir de ese tío vivo. ¿no? Un poco la sensación que a mí me provoca, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no. Eh, ¿Cuál es mi intención en este rato que estemos juntos en este conversatorio? Pues vamos a intentar saltar de este tío vivo, vamos a intentar ver algunas explicaciones o, o, o, o llegar a algunos razonamientos que nos permitan saltar de este, de este tío vivo e intentar llegar a algún otro lugar que no sea al mismo de siempre. ¿Vale? Eh, para ello, lo primero que tenemos que hacer es tipificar la obra con la que estamos trabajando. Es decir, la obra que llevamos a cabo, o bien que redactamos o bien que analizamos. Eh, ese repertorio que tenemos entre las manos es un inventario. ¿Qué es un inventario? Es decir, cuando, para, cuando un diccionario es un inventario, estamos hablando de testimoniar una lengua cuyo objetivo fue hacer el esqueleto de una entrada y sus rasgos semánticos y funcionales con el fin de respetar los preceptos de los estudios lingüísticos filológicos, mostrando a la comunidad científica la habilidad eh, que se tiene y el dominio que tiene el, el diccionarista del léxico. Así Sí, se han gestado muchos diccionarios y durante siglos de ahí que su título no haya oscilado mucho y siempre haya girado en torno al concepto de diccionario de la lengua. De una u otra manera, con una, eh, con una complementación u otra, pero en general siempre en torno a ese. Sintoma, ¿no? eh, claro, eh, si hablamos, eh, si nos situamos en esta etapa que yo he denominado lexicografía para mí el diccionario no es un inventario, es una herramienta. ¿Qué es una herramienta? Eh, eh, es decir, un planteamiento en el que eh, pienso en un repertorio como una herramienta para un uso instrumental que tiene diferentes eh, finalidades, que eh, se adecua, que tiene que ser una obra adecuada, aparece el concepto adecuación, que a lo largo de la historia no se ha tenido tan presente dentro de, de, las, de las cualidades del diccionario, aparece la adecuación, una obra coherente como decíamos relacionada y adecuada al usuario eh, para, el está, eh, para el que está diseñada eh, y una obra eh, pues que tiene que ser facilitadora que tiene que, sé que esto es un término más de la enseñanza de lenguas que de la lexicografía, pero que nosotros debemos integrar. ¿Por qué? Por ese primer elemento, por esa primera característica que yo he incluido, que es la de la interdisciplinariedad Es que el diccionario no se hace solo con una disciplina, es un conjunto de disciplinas en las que participan en la composición de ese diccionario. ¿no? Eh, Podríamos estar hablando de este concepto de diccionario como herramienta como algo innovador que parece que yo me he inventado y madre mía, qué cerebro privilegiado tengo. No es así. Es decir, el diccionario como una herramienta ya se tenía en cuenta en obras como la de John Garland, por ejemplo, que hizo una obra que llamó dicción latina, es decir, la palabra diccionario viene de esta obra del año del siglo XIII de John Garland, que lo que pretendió fue a, eh, hacer una obra que ayudase a aprender a pronunciar, es decir, a la dicción latina, vale, y de ahí viene la palabra diccionario, entonces fíjense, estamos hablando del siglo XIII, eh, no realmente no me estoy... Inventando, eh, inventando nada, nada nuevo. ¿no? Eh, nos situamos ante una realidad diccionarista que mantiene el dogmatismo marcado por la historia pero escapando a la esclavitud de una teoría lexicográfica que da la espalda a una de las principales funciones del diccionario en la etapa moderna que es una obra al servicio de la lengua. Eh, el hablante porque vamos a ir poco a poco acercándonos a él, eh, el hablante es el dueño del idioma y el diccionario ayuda a que legitime el sistema comunicativo con el que se desenvuelve en la sociedad en la que vive. La lengua es propiedad del hablante, no es propiedad del diccionarista eh, Este enfoque de estudio del diccionario es una de las aportaciones de esta etapa polxicográfica. La idea del diccionario como obra marcada para el usuario y no a la inversa como un producto social y no un estudio filológico, como una obra que legitima y no como un repertorio que prescribe el uso y que marca las reglas de desarrollo de la lengua. Es el puente, el diccionario, es el puente entre la lengua y la sociedad y esto marca su redacción, su compilación, su inventario, es un testamento social, por ello la tarea del lexicógrafo debe estar cuidada y debe estar legitimado en su quehacer, en su formación, eh, ante esta tarea notarial que tiene. Eh, claro, eh, podríamos decir que incluso el diccionarista también es una figura moderna. Eh, el diccionarista... El, los, los, la historia marca que las personas que se, eh, eh, que se dedicaron a la compilación y a la redacción de diccionarios no siempre tenían esa formación eh, lingüística o, o filológica o incluso ya, no digamos, lexicográfica psicográfica. ¿no? Eh, entonces, realmente el diccionarista sigue siendo también un concepto moderno. Pero, ¿qué es? pues se supone que es un, eh, una persona ducha en eh, diferentes ámbitos con una formación multidisciplinar y si no la tiene, que puede ser lo más eh, frecuente, eh, pues va a contar con toda una eh, serie de expertos y de... Eh, y de eh, equipos de trabajo que le van a permitir eh, completar aquello que, eh, a lo que él no llega, ¿vale? Que su, su dominio eh, no abarca eso, esos elementos que sí son necesarios en el diccionario, pero para los que él no está dicho, No Entonces, si me siguen por aquí bien, eh, me gustaría que, que si, como decía, si surge cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, me interrumpen sobre la marcha, porque además me harían hasta un favor, eh, porque mi foniatra dice que no debo hablar de manera continuada muchos minutos, así que casi, casi que lo agradecería. ¿vale? Bueno, voy a seguir eh, buscándome, eh, buscándome algunos enemigos. Eh, ay perdón es que vale vale bueno eh, vámonos entonces a las figuras vale y tenemos como figuras al eh, lector eh, y al consultor eh, que son las figuras tradicionales eh, que nosotros hemos asociado al diccionario el que se acerca al diccionario busca una información no demanda nada es decir lee consulta, etcétera. Es decir, eh, esta es una figura tradicional. Si se dan cuenta y recuerdan la imagen del árbol, yo la coloqué en la raíz. Es decir, no desecho una figura para admitir otra, sino parto de una que me hace crecer hacia eh, la eh, que hoy en día mantenemos. Actualmente no hablamos de un lector y un consultor, hablamos de un usuario y es ese. Como este niño, esa persona que busca ávidamente informaciones muy diversas, de, muy, de diferente naturaleza, eh, con diferentes necesidades. Vuelvo a recordarles las dos figuras. El lector, el consultor, se acerca al diccionario con un tipo de, de estrategia. Lo he repetido, ¿eh? el usuario no. El usuario busca, va al diccionario con otro tipo de de, de demanda. ¿vale? Eh, eh, yo acuño esta, eh, esta dicotomía lector-usuario eh, para entender, como decía, eh, cuál es su relación con el diccionario tradicionalmente como esa persona que, eh, bueno, que se acerca al entre comillas uso y disfrute del diccionario, en cambio el usuario con esa, con esa demanda. pero Claro, si partimos de la idea que decía, ¿no? De que el, el hablante es el dueño de la lengua, ¿no? Eh, es un hablante que vive en sociedad, eh, que se expone a la lengua eh, y que marca eh, realmente su evolución, que es un sujeto con objetivo en relación con la lengua, un objetivo muy preciso, eh, que va a tener finalidades formativas, laborales, personales. Eh, lo que está esperando es que el diccionario le acompañe en este devenir, que le dé respuesta a esto que anda buscando, estas respuestas eh, esta respuesta diáfanas que le pueda eh, eh, dar luz y, y marcar un poco el, el camino ¿no? y que le ayude a instrumentalizar esos conocimientos que le permitan alcanzar ese éxito profesional, personal, etcétera. etc. ¿vale? Eh, ¿Cómo es este usuario? Es una persona eh, probablemente poco experta en, en, eh, en materia lingüística y poco experta, en mucho menos en conocimientos filológicos. ¿no? Entonces necesita datos y concretos, completos, necesita un texto comprensible, un texto de fácil manejo y que permita algo que está dentro de esta eh, nueva concepción del, del usuario, ¿no? que es la asimilación e interiorización de la información que busca. Busca aprender cuando entra en el diccionario o resolver esa duda que le permite interiorizar ese, ese conocimiento. Eh, claro, conocer el mundo eh, o, o intentar procesar el mundo a través de la lengua es eh, una tarea ardua para el diccionarista porque eh, ya lo decía Luis Fernando Lara ¿no? que la lengua es más compleja que el mundo es decir, o es más compleja que la ciencia porque, porque recuerdo en la presentación del diccionario español de México que decía Luis Fernando Lara es que para, para la ciencia el agua es la suma de dos atos de hidrógeno y uno de oxígeno y sin embargo eh, para, para la lengua o para un diccionario, eh, calma la sed, corre por los ríos, etc. Es decir, eh, realmente el, el diccionario eh, acaba haciendo compleja esa, esa lengua. ¿no? Eh, no quería pasar por alto el tema de la interdisciplinariedad, tampoco quería detenerme en exceso, ¿vale? Eh, pero sí eh, eh, comprender bien. Eh, cuando estamos hablando de, de ese usuario y esas necesidades que debe cubrir, que el, el diccionario, eh, sin, eh, por supuesto, eh, sin obviar el rigor metalingüístico, metalexicográfico, eh, está para eh, resolver cuestiones del uso de la lengua, de su empleo comunicativo, aspectos socioculturales, interculturales, pragmáticos. Parece que le demandamos mucho al diccionario, pero eh, espero que, que podamos eh, al final de, de este conversatorio podamos entender que quizá eh, con una planificación determinada podamos llegar a, a, resolver, es decir, a ofrecer todo eso que, que se demanda. ¿no? Eh, es que realmente el, el hablante de una lengua va a procesar la lengua en relación con el mundo que le rodea. ¿Vale? Y con unos parámetros de adquisición de la misma, o bien como primera lengua, o bien como segunda o extranjera. Y eso le va a condicionar también. Eh, se pide al diccionario, como decía, ese, ese eh, dominio de diversos ámbitos y, si, eh, y realmente quién debe eh, cubrir ese, eh, esa... Eh, formación, no tiene que ser simplemente una persona o un equipo de lexicógrafos, sino que desde mi punto de vista debería ser un trabajo multidisciplinario ¿no? eh, claro, eh, todo esto debe ir materializado en un texto muy claro, en un texto asequible para un usuario que probablemente no se ha adentrado nunca en las entrañas de la lengua, pero que sí que la necesita, ¿vale? Eh, en fin, no quiero entrar, no quiero profundizar más en, esta, en, esta, en este tema, ¿no? De la interdisciplinaridad, creo que es suficiente. Por favor, háganme comentarios, díganme, Sole, por ahí, si hay preguntas o. Eh. No, hasta ahora hay solo piropos, que está esto es muy interesante, <risas> estamos todos ahí muy concentrados. <risas> bueno, eh, mirad. Eh, yo entro aquí, insisto, eh, quizá me busque enemigos, pero, pero debo de ser muy clara. Eh, debemos tener mucho cuidado con eh, este eh, aspecto del diccionario, que yo he llamado el diccionario por herencia. Es decir, la redacción de un diccionario a partir de, la, eh, de diccionarios anteriores, eh, a partir de, Yo entiendo que es una tarea ardua de muchos años, muy laboriosa y que obviamente no se va a desechar, pero hay que hacer unas revisiones profundas si queremos hacer obras coherentes y tener mucho cuidado cuando adoptamos esta idea del diccionario por herencia porque estamos pidiéndole a una persona que aprenda como este niño en la escuela, abra la página agarre el concepto, lo lleve para la cabeza y entre eh, de, manera, de manera directa, ¿vale? No quiero entrar mucho más en este aspecto. Bien, eh, el diccionario tiene un contenido y tiene una estructura, obviamente, que hay que respetar y que eso realmente, eh, la base de todo esto se ha asentado a lo largo de la historia, se ha sentado eh, eh, con el devenir psicográfico, con la experiencia, con las obras, con los equipos. Es decir, todo esto es completamente indiscutible. Por eso decía que eh, en esta figura que yo he querido, con la que yo he querido eh, eh, proponer eh, mi, mi conversatorio hablo de un árbol por eso, es decir, esto está aquí en la raíz. Es decir, y no podemos prescindir en un diccionario de un rigor eh, filológico, eh, no, no podemos prescindir eh, de la legitimidad porque realmente una obra eh, tiene, eh, por muy descriptiva que queramos hacerla y por muy híbrida que queramos hacerla, al final no deja de ser ese tratado con el que eh, se legitima una lengua, ¿no? con el que se, se Autoriza de alguna manera, ¿no? Eh, más en los casos de lenguas como las nuestras, ¿no? Que, eh, que cuentan con, con una institución como es Asale eh, y que cuenta con la academia en diferentes países que, que de alguna manera están en ese, en ese devenir, ¿vale? Eh, pero claro, eh, ofrece al mismo tiempo una lengua en sincronía. Es decir, eh, Atenta a la realidad, atento al momento y atento. Sí, este concepto de la sincronía no quiero profundizar mucho en él porque ya creo que todos más o menos lo conocemos. Además, Lara lo propuso a partir del concepto de Gaidebo. Eh, todos tenemos más o menos claro qué es lo, eh, a qué nos referimos con la lengua en sincronía ¿no? en, el, en el diccionario. Pero yo quería, no sé si me puedo salir de aquí porque quería darles una muestra. A ver si me permite la pantalla, es que tengo por aquí un menú que no sé si me deja. No sé si ven esta noticia, ¿la ven? Sí, la vemos. Sí, bueno, esto a esto me refiero. Es decir, eh, nosotros tenemos un cocinero que tiene, pues eh, creo que acumula 12 o 14 estrellas Michelin, que es Martín Berasategui, uno de los mejores cocineros del mundo que es muy conocido porque además participa en un talent show en, en España que se llama Masterchef eh, y que es una persona además que tiene una nobleza, esa nobleza vasca que, que les caracteriza ¿no? a, la, a las personas del País Vasco y, y lo que le pasa a la gente talentosa además que tiene esa sencilla. Pues esta persona ha popularizado ese gesto que ven ustedes ahí en la imagen vale y que él eh, gesticula como ¡carrote! Y es eh, una forma de darle ánimo, entusiasmo y esfuerzo a todo el que se embarca en, eh, en una cocina y que trabaja en una cocina. Eh, bueno, tal ha sido la difusión que ha tenido este, este gesto con su palabra correspondiente que la Real Academia se ha rendido ante él y eh, esta acepción de garrote como esfuerzo y esfuerzo y entusiasmo la incorporan al diccionario y es algo actual ¿vale? quería detenerme ahí de manera eh, anecdótica pero que creo que simboliza bien eh, hasta qué punto eh, legitimamos el, el léxico de una lengua ¿no? y los diferentes eh, significados ¿no? eh, bueno, volvemos por aquí que no me quiero perder. Bien, si se dan cuenta, yo no, yo no me muevo eh, no me muevo de este concepto de contenido-estructura. Claro, tenemos que pensar en él, tenemos que, eh, eh, tenemos que eh, seguir trabajando en él, pero claro, en una etapa, en un siglo XXI, hay que revisar otros aspectos, ¿vale? Sumados, insisto, porque vuelvo a ese, esa idea de raíz, ¿vale? Eh, de, que, que planteaba antes ¿no? eh, actualmente eh, si sí, planteamos la idea eh, desde el enfoque que bueno autores como por ejemplo Cecilio Garriga y otros han, eh, han nombrado como usabilidad o utilidad ¿vale? del diccionario pues claro tenemos que estar atendiendo a aquellos aspectos que me van a ayudar en, eh, en la consecución de, esto, de estos objetivos ¿no? de esta usabilidad ¿no? eh, por supuesto ¿qué elementos eh, me ayudan en este, en este sentido? pues me ayudan por ejemplo una revisión de la definición ¿vale? en la que mmm, no se desecha pero sí que se revisa y se rehace aquella estructura de género próximo más diferencia específica eh, Vamos buscando eh, algo más parafrástico, algo más, eh, eh, más comunicativo. Yo eh, tengo un trabajo recién publicado en la Universidad Complutense en el que hablo de la definición comunicativa, ¿vale? Como eh, la definición post por excelencia, ¿vale? Eh, eso, ¿vale? Eh, hay que pensar también eh, en el corpus. ¿Vale? Y no, por favor, no lo perdamos de vista. Es decir, el corpus realmente yo creo que es, es como el núcleo, es como lo que da la clave para toda la configuración psicográfica o poslesicográfica del siglo XXI, ¿vale? Ahí es donde nace, donde nace todo, ¿no? Eh, y por supuesto la nomenclatura, ¿vale? Eh, volviendo un, un segundito a la definición, sí que me gustaría que recordasen ustedes, porque me he traído la cita, no he querido detenerme en las citas de muchos autores, ¿no? pero eh, sí quería eh, recordar la definición Luis Fernando Lara eh, del estereotipo, ¿no? en el que él parte de que una definición estereotípica es una definición que tiene pertinencia social, corrección situada, valor normativo. No quiero extenderme mucho porque no quiero hacer muy, muy pesada la ponencia, pero eh, si, eh, si tienen interés, eh, mírenlo, eh, estudienlo y, y revisen esa propuesta porque me parece bastante interesante. No es reciente, no es reciente, pero sí está muy acorde, sí, eh, de, está muy actualizada, está muy en... Eh, nos resulta muy contemporánea con esto que estamos discutiendo ahora ¿no? eh, todo esto, ¿por qué? pues porque hacemos algo que es realmente complejo que es diccionarizar el mundo es decir estamos desnaturalizando completamente el desarrollo lingüístico estamos eh, descomponiendo todo eso, eh, eh, toda esa estructura eh, que, eh, que comprende la lengua eh, y que eh, está en ese armazón que adquiere una persona tanto en primera lengua como en segunda lengua o en lengua extranjera. Estamos descomponiendo todo eso, es decir, es que estamos, estamos eh, trasladando el mundo eh, y colocándolo en orden alfabético. Entonces, hemos, hemos, hecho, hemos, hemos roto ahí de, de una manera eh, de una manera un poco artificial eso. Y Entonces, claro, la tendencia, desde mi punto de vista, debería ser eh, alcanzar el mayor grado de naturalidad posible ¿no? para que para que esa obra eh, pueda estar más acorde con el mundo que le rodea y con el proceso de aprendizaje que, que tiene eh, todo ser humano ya sea insisto en primera lengua o en segunda claro yo tengo que estar pensando por eso les decía que no nos vayamos del, de la idea del corpus eh, yo tengo que estar pensando eh, en un mapeo es decir eh, nuestra lengua y la red que configura nuestra lengua eh, no eh, se diferencia demasiado de un GPS, de un mapeo y, y, y realmente si nos damos cuenta, aquellos que tenemos un poquito más de edad, aunque sigamos siendo muy jóvenes, pero que hemos, sido, eh, hemos estado trabajando con aquellos mapas físicos y que ahora trabajamos con los GPS, nos damos cuenta que una vez eh, bien estructurado y bien mecanizado su funcionamiento, el mismo tipo de herramienta tiene un rendimiento mucho mayor cuando ese mapa físico se convierte en un GPS, ¿no? Quizás deberíamos ir acercándonos a eso. Y dirá, ¿a dónde quiere llegar? Quiero llegar a la digitalización, obviamente. Es decir, por esto decía, no olvidemos el corpus, no olvidemos el corpus. Un corpus completo, un corpus eh, que crece, porque el corpus nace pero nunca muere, siempre está creciendo, siempre está en constante movimiento. Me va a permitir a mí eh, realmente mapear la lengua probablemente como yo la quiero e incluso configurar el diccionario... Eh, de tal manera que sea como ese gps es decir que me permita hacer diferentes cumplir diferentes funciones eh, y pueda eh, cumplir diferentes objetivos y pueda alcanzar y pueda cubrir diferentes necesidades bien mapeado eso probablemente no lo, no lo pueda hacer yo eso probablemente lo tenga que hacer un amigo mío ingeniero junto conmigo Ingeniero informático, que va a ser el que me va a hacer, el que tenemos a la izquierda, el que va a llegar con mis notas, se las va a llevar a un ordenador y lo va a poner a... a, a, a, a, a decir, lo va a configurar, ¿no? Y lo va a configurar de tal manera que hasta un lindo gatito va a ser capaz de, es decir, hasta el menos ducho va a ser capaz de manejarse. Una persona sin esa base filológica, lingüística, pero con esas necesidades, porque no olvidemos ese valor transversal de la lengua, ¿no? Y que tanto vamos a necesitar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, lo, va a tener al alcance esa herramienta, ¿no? Eh, ¿Qué me va a permitir una versión digital de un diccionario? no una digitalización, porque creo que estamos en un punto en el que debemos ya aprender a interpretar que una cosa es una digitalización de un diccionario y entonces es una transposición del elemento en papel. El otro día había algunas ponencias que yo veía con unos ejemplos en los que me parece inconcebible que habiendo un espacio casi infinito en una obra digital, sigan apareciendo abreviaturas. ¿Por qué abreviamos? Díganme la palabra completa. ¿Por qué tengo que saber que...? N, M, nombre masculino, o, o e S, U, S, -T sustantivo, dígame sustantivo, si son cuatro o cinco letras más que eso, a efectos del código binario, realmente afecta poco, es decir, no, no, es, es insignificante y, y desde el punto de vista de la usabilidad, eh, pues es muy, muy rentable. ¿no? Eh, bueno, ¿puedo añadir sonido? ¿Qué, ¿Qué les cuento? Es decir, podría quedarme aquí en lo de la necesidad. El otro día además tuvimos una compañera haciendo una obra, un, una ponencia interesantísima sobre este tema, ¿no? eh, Y yo les puedo resumir casi eh, eh, pues con las propuestas de ella y, y de otros autores pues a, de qué estamos hablando. Estamos hablando de, de no necesitar la previatura, eh, de tener una actualización permanente, no estar esperando a que se haga una edición 10 años más tarde por lo que la actualización del idioma es permanente, estamos hablando del sonido, de que incorporamos sonido, estamos hablando de que se puede hacer un mapeo, es decir, eh, se focaliza la atención en el idioma, en las tareas que cada, eh, con cada usuario del diccionario demanda, ¿no? eh, quizá podemos llegar a un punto, llamen idealista, pero podemos quizá llegar a ese punto al que, eh, con el que yo sueño, que es el del panispanismo, el de no tener que hacer obras del español de ningún lugar, sino una obra del español porque es de esos 600 millones de personas que hablan español y que es un, eh, un trabajo de multiequipos, de multinacionalidades y que todos aportan, porque si algo nos esta pandemia yo que soy de buscar lo positivo en lo, en lo negativo algo nos ha ofrecido esta pandemia es que nos damos cuenta como hoy de lo fácil que es tener compañeros que estando a muchos miles de kilómetros de distancia pueden hacer cosas juntos interesantísimas por tanto creo creo que estamos en la obligación de disfrutar y de aprovechar este recurso ¿no? Eh, yo no, no puedo hablar en términos informáticos, espero que eh, en, en un breve tiempo eh, pueda dar más información al respecto, aunque ya insisto que yo no me quiero meter en la tarea del, del informático porque, en fin, ¿para, ¿para qué? Es decir, esto, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. ¿no? Entonces yo le planteo y el informático lo hace. no Pero hablamos de poder usar ilustraciones, poder usar figuras, esquemas, gráficos, tener una forma ágil de consulta. Una interfaz sencilla, eh, lo que decía de la actualización, los hipervínculos, es decir, tener hipervinculados eh, eh, diferentes aspectos, eh, la interacción con el diccionario, tener un multidiccionario, es decir, acudir a diferentes tareas, no tener que estar haciendo y tipificando los diccionarios, sino que de uno podemos tener esa, ese multidiccionario, ¿no? eh, el apoyo multimedia, tan fundamental hoy en día en el aprendizaje, la, esa, esa, ese aprendizaje visual, ¿no? esa, esa, ese modo de adquirir los conceptos desde la visualización, cuánto no nos sirve a nosotros ¿no? en, en la enseñanza de idiomas, cuánto no nos ha servido cuando tienes que enseñar un concepto, no sé, un botijo. ¿Cómo le enseñas a un coreano como un botijo? Pues es tan fácil como poner la fotografía de un botijo y él sabe perfectamente identificarlo, ¿no? eh, En fin, todo, es decir, hay, hay toda una serie de elementos que yo no quiero, además, repetirme porque insisto que la ponencia de nuestra compañera Circo fue extraordinaria y que creo que ahí tiene mucha información al respecto. Eh, bueno, vamos a seguir buscando los enemigos, las editoriales. Es decir, ¿qué es lo que impide, eh, y yo creo que Soledad lo recuerda, que lo teníamos en la, fue mi pregunta a Ignacio Bosque eh, en su día, ¿no? ¿Qué nos impide alcanzar esto? Eh, la respuesta, hoy pues es que tiene que ser una editorial porque esto tiene que salir de una editorial, los diccionarios siempre han sido una obra eh, eh, originalmente editorial eh, ¿es el diccionario un producto comercial? ¿estamos de acuerdo con eso? ¿estamos haciendo ciencia o estamos haciendo negocio? yo ahí lo dejo eh, bueno, mi, mi trayectoria en el ámbito de la enseñanza de segunda lengua me dice que eh, que no todas las herramientas tienen por qué ser rentables y no todo y, y un proyecto científico puede seguir siendo científico. Eh, solo hay que saber planificarlo y no dejarlo en manos de alguien que lleva décadas diciéndome olvídate de tener un diccionario. Para extranjeros que no, desde 2006 que apareció el último que fue el DLDSM, olvídense que no va a haber más diccionarios para el aprendizaje del español como lengua extranjera, eh, me, me niego a creerlo y aceptarlo, no creo, es decir, hay eh, formación científica, hay instituciones hay eh, recursos suficientes como para hacer, poder hacer un gran proyecto lexicográfico que no tenga por qué ser un producto comercial. No sé, yo dejo ahí la idea. Eh, porque hay un divorcio, es decir, hay un divorcio ciencia editorial, eh, es decir... Eh, Está, eso, eso está ahí. La prueba más evidente es que yo que me dedico al ámbito de la psicografía pedagógica eh, no he conseguido ver una actualización de un diccionario, he visto versionar un diccionario para el ámbito sin hablante y no me pregunten los detalles de cómo se versionó, eh, pero bueno, yo tengo ahí una tesis doctoral que aunque tengan ya unos años, eh, de todo esto eh, quise eh, dar cuenta y, y evidenciarlo, ¿no? Eh, que coste que la profesora Maldonado me lo aplaudió, que estuvo en ese tribunal y me dijo que era todo muy merecido, ¿no? Entonces, eh, bueno, quizá pues esto habría que planteárselo de otra manera. Eh, vayamos concluyendo, es decir, eh, esto de la poslesicografía, ¿a ¿qué suena la poslesicografía? Suena a esto, suena a una etapa. Es un concepto, es un palabra, como yo digo, que, eh, que quiero eh, establecer en paralelismo con ese concepto que se acuñó eh, ya hace unas décadas, que tampoco es algo tampoco muy reciente, eh, Kumaradivelu, que eh, en relación con la eh, metodología de enseñanza de lengua y que él proponía que llamaba posmétodo, ¿no? y que eh, no era más que la eh, unión de aquellos aspectos que después, pues de su tiempo de entrenamiento y de práctica y de estudio, eh, bueno, pues se tenía que, eh, se adquiría de cada método y de cada enfoque aquello más conveniente para hacer ese, ese punto, tener ese punto ecléctico de ese eh, producto metodológico que diera resultados, ¿no? De ahí nace esa idea del, del posmétodo. ¿no? Eh, Estamos todos en el ámbito de la lingüística aplicada, es decir, la lexicografía es una de las disciplinas de la lingüística aplicada, la enseñanza en segunda lengua es otra disciplina de la lingüística aplicada. Hagamos lingüística aplicada, es decir, eh, eh, entendamos y apliquemos todos estos elementos que nos han dado. Eh, el estudio eh, lexicográfico, metales psicográficos, eh, el entrenamiento e inductivo, el, el trabajo diccionarista, englobémoslos todos estos conceptos y eh, eh, encaminémonos hacia ese producto que creo, creo que solamente se, eh, definiéndolo con esta única característica eh, creo que eh, estaríamos dando con la clave que es la adecuación, ¿Qué es la, adecuación? la de construir una obra adecuada. ¿no? Eh, bueno, eh, a esto no le quiero yo añadir mucho más, es decir, no sé si he conseguido explicarme, si he conseguido eh, llegar a, a, a estas conciencias eh, y si me he ganado muchos enemigos o amigos eh, pero quería, quería plasmar un poco en la situación en la que está la en el siglo XXI cuál es la realidad eh, para aquellos que tenemos que usar el diccionario y que, y que, y que lo tenemos delante y sobre todo eh, volver a recordar eh, que sin es decir eh, valorando enormemente todos los trabajos diatópicos que se ha, hacen sobre las hablas de un lugar de otro de un país de otro de todo eso eh, intentar eh, tener un diccionario del español y no del español de es decir quitémosles complemento eh, no no ha, nadie somos dueños del idioma más que el hablante eh, y a él nos, nos debemos a él nos debemos. Nosotros somos los que ponemos en funcionamiento la máquina y somos los que tenemos que hacer un producto eh, que funcione. ¿no? Eh, sin eh, nacionalismo y sin partidismo y sin... Sino nosotros estamos a otro nivel. Nosotros estamos, estamos en el nivel de la ciencia eh, y como tal debemos trabajar. Entonces, sé, bueno, al final estaba hablando. Oye, un aplauso. Eh, pero una vez, lo aburrido mucho, muchas gracias. No, no, querida, al contrario, de hecho, me acuerdo que desde, desde el principio, hay comentarios, pero quiero, quiero de alguna manera hacer una coda a, a, esta, a esta conferencia maravillosa. Tú me dijiste desde un principio, mira, voy a dar un poco, una vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca. Y claro, o sea, realmente es un giro en 180 grados porque es volver nuevamente al punto cero, lengua española, y fíjate que a lo largo de todo este seminario no se había dado esa, esa reflexión, no se había tocado. ¿Cuál es la reflexión más nueva, Isabel? La reflexión más nueva es, y que lo hablamos ayer, de hecho, el diccionario integral de... Y que tú des este giro lo encuentro absolutamente revolucionario, necesario, sano y, y, y me dejas muy emocionada. Fíjate que hace unos 10 años atrás me tocó por cosas de la vida estar en, en Helsinki eh, y una de mis grandes amigas, su madre es lingüista, su madre es lexicógrafa y me llevó al Instituto de las Lenguas de Finlandia. Eh, era un edificio que parecía un hospital, una cosa muy austera, como el equivalente a la Real Academia, pero en Finlandia. En cada nivel había un grupo trabajando o en dialectología, o en etimología, o en diccionario, o en, o en qué sé yo, en el diccionario histórico. Y me hicieron una presentación y el proyecto que, eh, que me mostraban es muy similar a lo que tú estás proponiendo ahora. Un diccionario digital total en donde tú aprietas y aparecen los sonidos, aparecen las imágenes. Imagínate con una lengua, eh, con lenguas, o sea, hablemos ya de, la, de las lenguas fino y dentro de las lenguas fino del finés, pero el finés no es la única lengua que se habla en Finlandia. Ya el finés tiene diatopía, pero ya mm -hmm. también están las lenguas del norte, las lenguas Sami, eh, lo que conocemos generalmente por, por, por lenguas laponas. Entonces lo que ellos hicieron fue integrar y esto se hace constantemente es un proyecto estatal, ahí no hay drama de, de, de la editorial, de lo privado, ahí no hay drama de, eh, no, esto tiene que venderse porque es un libro, no, está, también se publica papel, pero realmente la, la, la, la, la finalidad es la, es la digital. Eh, también lo vimos el viernes, el viernes tuvimos a Aurora Camacho, de Cuba, hmm. Y fue maravilloso porque también, como, como bien decía Isabel, el gran debate a lo largo de todo este seminario, que ha generado también un poco de tensión, no es por qué, ¿Por qué un diccionario, por qué una gran obra, yo creo que no, nos dolió mucho lo que pasa con... con con el pláger, como se le conoce al Diccionario Integral de la Argentina, que Federico lo mostró, nos dolió mucho también con lo que nos decía Ignacio Bosque, que yo creo que deben ser los dos ejemplos que más nos, do, no, nos duelen, estoy hablando a nivel del seminario, eh, tiene que ver con cuestiones de editoriales, tiene que ver con una cuestión de propiedad privada, con venta, eh, con derechos... Eh, y y mejor, bueno, en, en parte, bueno, Concha Maldonado me pidió que no tocáramos ese tema, pero también se da con lo que está sucediendo con SM. Bueno, está Ignacio Bosque también. Entonces, claro, frente a todo este problema que tenemos en, en, en estos tiempos, ¿no? Eh, Aurora, que costó que Aurora se, se, se conectara, porque también sabemos lo que implica Zoom en, en Cuba, sí. esto no es ni tema en Cuba. No, una, hay ayudas estatales y puntos. O sea, estoy, no, no quiero, ni, como bien dices tú, ni ser partidista ni poner color, pero ahí te das cuenta. Eh, cuando en una comunidad eh, herramientas como esta, me encanta que hayas utilizado herramientas, esto ya lo viene diciendo la, la, el laboratorio lingüístico en París, no, con Nougou, eh, lo dice también toda la, la Escuela del Análisis Crítico del Discurso en, en, en el sur de Brasil, la Escuela de Campinas, lo tomó la Escuela de Análisis Crítico del Discurso y la Escuela de Glotopolítica de la Argentina, en Buenos Aires, eh, hablan de todo esto como herramientas lingüísticas, ¿no? Eh, entonces, claro, ahora te voy a leer el debate que hay muy interesante entre Iván y, y, y Lirian, que ha sido uno, uno, uno de nuestros grandes en este, en este seminario, así como tú. Pero a eso voy, eh, que de alguna manera el, el, la herramienta lingüística deje de tener este tono ¿no? económico y pase a tener el peso científico, ¿no? O sea, esta dicotomía que diste maravillosa, ¿no? O ciencia o negocio, que deje de ser negocio, que sea ciencia, ¿no? Eh, y me encanta que esta, esta reflexión, no te vas a ganar enemigos, no lo creo, al contrario, yo creo que esto que, está, que acabas de poner ahora tendría que ser un manifiesto, de hecho, un manifiesto, un manifiesto eh, eh, dentro de toda esta crisis que estamos viviendo en las humanidades no, te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo este regalo que nos acabas de dar y si te parece voy a leer eh, para no dar más la lata tú sabes que yo me apasiono con todas estas cosas lo que se iba dando a medida que tú ibas comentando por ejemplo, Iván Ramírez decía decían en algunas ponencias estos días el profesor eh, eh, Anthony no, de Deu rule que el, el, el nuestro querido Tony, ¿no? de Robina y Virgili, que la re, relevancia en los trabajos lexicográficos se va a basar en los datos lexicográficos y en los corpus, no en los diccionarios como productos o como conjunto de artículos lexicográficos, de alguna manera confirmando todo lo que, lo que ibas diciendo, ¿no? Entonces, claro, pedí ahí perdón por el, por el spoiler, pero no, no, spoiler, nada, ir confirmando lo que ibas diciendo. Nuestra querida Liria, ¿no? que nos dio esa conferencia maravillosa también, donde nos mostró todas oh. las posibles herramientas, dice, respecto al comentario de Iván, creo que muchas veces nos quedamos con el concepto tradicional del diccionario como un mamotreto impreso en orden alfabético, pero a veces olvidamos que los corpus los traductores automáticos, las bases de datos, por ejemplo, también son productos lexicográficos. Y claro, es vital pensar en los usuarios. De ahí la importancia de lo que indica la profesora Isabel. Estas obras como herramientas. Lo que bien partiste, o sea, tu experiencia ¿no? con, con esos estudiantes, hace cuánto ya, hace 15 años... Eh, que vaya que, que, que es un reto. Dice Iván en el diálogo, efectivamente Lirian, se está produciendo un, cam, un cambio en la concepción de la disciplina lexicográfica y del propio diccionario, de la elaboración como un producto en papel a prácticamente un servicio continuo, sobre todo a la luz de la lexicografía digital. Van, van de alguna manera confirmando y complementando tu, tu postura. Lirian dice, lo que sucede es que el diccionario como concepto tiene un gran peso simbólico, como no? no, ahí tenemos la, la, la, la, la teoría de, de, de Lara, como tiende a utilizarse como hiperónimo justamente para denominar las obras lexicográficas, a veces seguimos con el referente tradicional. Muy de acuerdo, Iván. Estamos asistiendo a un cambio trascendental en la disciplina que hoy tú, Isabel, lo, lo, lo corroboraste con, con esta conferencia. Dice Iván, no, se ha armado acá un, di un diálogo paralelo, tal vez que cada vez tiene menos sentido definir. ¿no? Y continúa, la palabra diccionario, ¿no? aunque sería interesante tratar de hacerlo ampliando el concepto fuera del marco del papel y contemplando precisamente las herramientas lexicográficas que proporcionan datos justamente, lo que, tu propuesta de hoy. Te están felicitando también y dicen, muchísimas gracias, dice Liria, profesor Isabel, por esta presentación tan provocadora. Nos hace reflexionar en el presente y futuro del trabajo lexicográfico, así como la importancia de pensar tanto en los usuarios como en la función de las obras lexicográficas en un mundo en continuo cambio. ¿Sabes lo que me hace pensar, Isabel, lo que nos acaba de decir Liria? Cuando en, en, en 1977, Gunther Hensch, en un congreso de hispanistas alemanes, comenta la crisis que hay en la lexicografía hispanoamericana y empieza a dar su propuesta, ¿no? La, lo, lo que fue la, la, la maravillosa Escuela de Augsburgo. Estos diccionarios para lingüistas. Ahora yo siento que, imagínate, ya 44, 45 años después, lo que estás haciendo tú ahora es más o menos lo mismo. Mutatis mutandis. Es eso, es, está, estamos viviendo esto y por qué si lo ten, tenemos todo como para volcarlo sí, casarlo, ¿no? totalmente eh, yo quería agradecer a la profesora Lidia cuya ponencia me estudié dos veces, se lo tengo que decir con, con blog de notas al lado por eso la he mencionado porque, porque me, me pareció interesantísima y, y me, me aportó muchísimo eh, eh, y es verdad que eh, el planteamiento que hace sobre Hedge yo lo sentí eh, con el, eh, bueno, el, el pobre, una persona a la que quiero tanto y admiro que es Humberto López Morales, eh, a la que le escuché siendo una niña prácticamente con qué ilusión planteaba lo del léxico disponible y estaba montándolo a equipo en diferentes países, en diferentes ciudades, y, y me hablaba de cómo se contaminaba la lengua de un lugar con la de otro por los culebrones televisivos que, que se hacían. Eso le decía él, ¿eh? eso le decía él, eso le decía él. Hoy me ha parecido un poco pretencioso, pero hubiera traído una fotografía que tengo con él, eh, eh, una de las últimas veces que estuvo eh, lúcido. Eh, y con el que me pude encontrar, y que me dijo: No sé si te va a reconocer y cuando va a ¡Isabelita! Wow. Ay, ¡Mi niña! Me hizo una ilusión tremenda en la Real Academia, cuando estuvimos en la presentación del diccionario eh, de la nueva edición. Y, y yo recuerdo la ilusión de él. Es decir, para mí hay ciertas personas que me han marcado y que me han dicho. Eh, cree muy bien, pero está muy, primero tienes que estar muy segura de lo que quieres defender y después, si cree en ello, defiéndelo. Eh, esa ha sido una de esas personas que me ha marcado. Otra de las personas que me ha marcado en mi vida, eh, que yo considero casi más maestro, es Humberto Hernández. Una persona que también le dijo a la lexicografía pedagógica eh, esto hay que darle una vuelta, una vuelta de tuerca y... E hizo una serie de planteamientos en su tesis del año 90 que a mí me dejaron, eh, bueno, pues eso, me, me, me despertó mucho y de hecho fue uno de mi, de mi, una de mis inspiraciones en mi tesis doctoral, ¿no? el, el, los planteamientos que le hacía, pero yo en el ámbito de, la, de los diccionarios monolingües de aprendizaje. ¿no? Eh, bueno... Creo que sí, creo que sí, creo que, que, que hay que hacer planteamiento, hay que levantarse un poco de la silla, abrir la puerta del despacho, eh, ponerse un mono de trabajo y empezar a trabajar. Creo, creo que sí, creo sin miedo, sin miedo, sin miedo. Y me emociona mucho que lo, que lo, que lo propongas así, que lo digas así. Eh, yo sé que tú vienes hace rato trabajando en esto, pero te insisto, esto hay que declararlo, hay que, hay, hay que declararlo, hay que divulgarlo. Eh, compartamos, compartamos estas reflexiones porque nos sucede muchas veces, yo siempre lo, lo digo, se lo digo a mis alumnos en, en pregrado, a veces nosotros nos formamos, crecemos y nuestro mundo es nuestra facultad y nuestros maestros son nuestros profesores eh, y pensamos que ahí está el todo, ahí están los grandes paradigmas, ahí está el canon y eso cambia cuando empezamos a salir cuando empezamos a formarnos en otros lados, cuando empezamos a ir a congresos, yo soy muy pro congreso por lo mismo, porque te ayuda, mira, una lectura, un punto de vista distinto, una crítica, un diálogo, a veces un congreso bien vale ese café entre ponencia y ponencia cuando alguien se te acerca y te hace el comentario, o cuando alguien te muestra un nuevo autor o un nuevo concepto, pero salir, salir, y, y antaño eso costaba mucho, yo lo digo porque, claro, vengo del fin del mundo, literalmente, y por eso partía diciendo hoy, o sea, estas instancias nos conectan y nos generan nuevos amigos y consolidan amistades, generan nuevos proyectos. Eh, o sea, yo después de esto te, te tengo que escribir porque tenemos que generar ahí una, unas conexiones. Un gran descubrimiento sí. fue Iván, querido, que todavía no, no, no, no, no lo conozco y tengo que estar ahí conectado. Tenemos un proyecto con Lirian. O sea, esto de alguna manera está bulliendo, bulliendo en huyendo en estos momentos. Mira lo que dice... Eh, Iván, muchas gracias por su comunicación, profesora Sánchez López. Este seminario está sirviendo para echar un vistazo a la vanguardia de la investigación lexicográfica y metalexicográfica. Justamente esa era la idea, ¿no? Eran era los amantes de los diccionarios, de, de leer los diccionarios, de hacer los diccionarios, de criticar los diccionarios, de, de nuevas propuestas, de. de de lexicografía, de herramientas, ¿no? Me encanta, herramientas <risa> lingüísticas, eh, ayuda para eso. Gladys Patricia Escalante, desde Argentina dice, excelente presentación, mientras hay hablantes, el léxico irá aumentando o creciendo. Como sabemos, la lengua es dinámica. Y ahí está tu propuesta, ¿no? Esta cosa de tener que esperar cada cierto tiempo o eh, estas exaltaciones, ¿no? Porque tal entidad aceptó. Tales palabras que no existían porque no estaban en tal repertorio. No puede ser, tiene que ser como bien dices tú. Algo constante, como lo que hace justamente Luis Fernando Lara con su diccionario en México. Constantemente, uh -huh. constantemente estudiando, analizando. Lirian te, te agradece enormemente. No sé si hay, hay, hay preguntas. Yo quedé, por ejemplo... Eh, eh, con la gran duda de esta definición comunicativa, pero me imagino por dónde puede ir, que lo, lo hablábamos, no me acuerdo en qué instancia lo hablábamos, lo reflexionábamos en este mismo seminario, que uh -huh. a todos nos, nos tocó muy fuerte eh, esto que trabajó Seco, ¿no? la ley de sinonimia y la definición sinonímica y aplicar contorno. ¿Quién? Ah, la semana pasada la María José, ¿no? Y claro, no, no, nos sumimos en ello con, con, con, con esta visión crítica de la definición enciclopédica para que encaje y que no, no pase a ser justamente escolio, siendo que estamos con el diccionario y qué sé yo, eh, hay una reflexión muy buena en da Pena, otro de los grandes... Acá estamos de alguna manera celebrando a estos grandes maestros, <risa> algunos que ya no están sí. y otros que ya no nos pueden recordar, ¿no? O sea, Humberto, Manuel... Sí, yo, yo admiré, admiré eh, por eso, eh, eh, cada vez que tengo la opción de, de escucharlo, de acompañarlo a Ignacio Bosque, eh, es otra persona, otro de esos revulsivos que te agitan el cerebro y que te, y que te ponen en la realidad, porque él no, tenía, eh, él no tenía la presión psicográfica cuando hizo el diccionario Redes. Y se nota, y se nota. Y para, y para aquellos que, ya te digo, que, que tenemos que estar manejando con el... Eh, que tenemos que estar con la máquina y que tenemos que estar ahí ¿no? poniendo en funcionamiento la máquina y que la máquina funcione y, y, y contar con esos recursos porque somos los que, estamos, los que tenemos el, el, el idioma entre las manos ¿no? y, y se lo estamos dando a alguien que tiene que hacer algo con ese idioma. ¿no? Eh, contar con esa herramienta eh, que a mí me ayudó tanto en, en mi planteamiento de... de del enfoque lexicográfico de la reacción verbal, que fue lo que propuse en la tesis doctoral. Eh, eh, es decir, yo de, me, me, me emocionaba ver que, que se salía de la norma, es decir, que, que estaba por delante la coherencia y la adecuación, eh, y estamos hablando ya del año 2001, no recuerdo mal, 2000. Bueno, 2002, no, no, yo para ahí? la cronología soy malísima pero en torno a esa fecha ¿no? Eh, entonces eh, eh, ver a Bosque eh, fue y yo verlo además que lo vi presentar Red en, en La Coruña en el Congreso de la Psicografía eh, fue de estos momentos que dices, otro mundo es posible otra cosa es posible sí, sí, creo que se puede hacer otra cosa y de ahí partió mi idea de de hablar de la definición de y perdón, de la definición comunicativa y proponerla, que era una de mis grandes bazas, en la, la definición comunicativa. Mira, veo por ahí que está Sonia, que tanto ¡Sí! la quiero, que tanto sabe que la amo, que la adoro, que adoro a mis gente de, de Valparaíso y eh, que los quiero tanto a todos y que lo he hecho tanto de menos. <risa> Sí, ahí el, el, el, el núcleo de, de, de, de enseñanza de español como segunda lengua. Dice Iván, agradezco la mención de Humberto Hernández también. Sí, Humberto Hernández. También es otro incisivo y muy crítico y muy agudo, Iván. También uno de mis referentes y maestros, y que fue uno de los que a finales del siglo XX revolucionó la lexicografía didáctica. Bien, dice, junto a Concepción Maldonado o Josefina Prado Aragonés. Totalmente. Totalmente. Sí, esto ha sido celebrarlos constantemente, a todos estos maestros, ¿no? Eh, y es necesario, es necesario no olvidarnos de ellos y, y es necesario, como bien dice Isabel, abrir la puerta y nada, ponernos nuestra ropa de trabajo, si les parece, y empezar a actuar. No sé si hay más, eh, más comentarios. Y si no hay más comentarios o dudas o preguntas, yo creo que nos vamos contentísimos. Yo me, estoy realmente muy emocionada, muy, muy, bueno, ya lo saben, soy muy sensible, me emociono mucho, pero como me amo <risa> este, este, este campo, pero he aprendido tanto con ustedes, tanto, o sea, lo que hoy nos diste Isabel fue realmente un, un, un, un, un cambio, o sea, como ya, cerremos esto, agarremos y partamos de nuevo con este volumen y partamos ahí, eh, armando cosas. Así que, nada, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y, oh, Yo creo en el equipo multinacional, sí, lo creo, sí, es decir, estoy totalmente. convencidísima que hay, y, y, esta, y estas jornadas tuyas son la prueba más evidente de que hay un gran equipo, de que además, no sé si te has dado cuenta, pero tenemos un ramo de lexicógrafas extraordinario sí. Unas mujeres por aquí que bueno que como diríamos en Andalucía que quita el sentido es decir que realmente son grandes científicos y grandes científicas con las que yo creo que se pueden hacer grandes equipos sin liderar es decir equipo es lo que es un verdadero equipo de trabajo y un equipo multinacional y multidisciplinar es que he hecho he hecho o sea, lo, lo, estoy totalmente de acuerdo y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo eh, y debemos, le debemos también al, al, al español como segunda lengua, le debemos un, una, una herramienta en línea, en condiciones. Tú bien sabes, Isabel, bien sabes, y ahí está Sonia que me lo puede corroborar también ustedes que son expertas en esto, eh, que claro, que cada... Cada usuario con su lengua y su campo y su mundo requiere eh, de, de elementos distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo un sino hablante que un hablante de lengua semítica, que un hablante de lengua románica, que un hablante de lengua germánica. Eh, tenemos que, que, que, que enfocarnos en ello también. Así que nada, manos a la obra, si les parece. Ay, el, acá dice Liria, en este cambio la lexicografía es necesario totalmente. Muchas gracias a las profesoras Soledad y e Isabel por impulsar esta renovación en la lexicografía. Lirian, y tú misma también. Sí, sí, sí. sí, lo, sí. Que lo hiciste con, con, con, con esa catarata de datos, de información, como miren, está todo esto. Y... Yo me lo estudié. Yo me ¿Sí? lo estudié. Sí, como ahí estudiante. sí, sí. A mi sí, Sí. <risa> Ay, queridos. Oye, nada, nos vamos contentísimos y seguimos, seguimos con esta sobredosis de lexicografía. No olviden que tenemos mañana de nuevo a nuestra querida Concha Maldonado, que nos va a hablar eh, justamente de un, de, de, de un diccionario ahí maravilloso, que es el clave. Eh, el jueves tenemos a Ivana... Ivana eh, Isabel es una hispanista croata que hizo ella sola a Pulse un diccionario español croata, único, el primero, y también no, nos lo va a presentar. Eh, y el viernes tenemos, siguiendo con la línea, a, a Diego Ventibeña, eh, que es un asiduo de, mi, de, de mis seminarios, eh, porque él justamente tiene un diccionario eh, digital que, que está hecho por todos. Una, ahí, ahí, lo van a ver, van a ver ahí su, su propuesta que ya viene hace rato, obviamente con un toque glotopolítico, ideológico potente. Nada, lo dicho, Isabel querida, un abrazo, que, que, que, que, que ganas de dártelo en persona en un próximo congreso, una, una próxima instancia, y abrazo a todos, todas y todes, como decimos en mi universidad. no <risa> Adiós, adiós. Mil gracias.